De lujo primicia lo digo así porque me han dicho que la primera entrevista que da este artista ya reconocido a nivel nacional e internacional de la mano de genomán producción hoy nos visita a los mutantes producción como es ok los mutantes récords del el joven emprendedor génesis méndez eh, hoy tenemos aquí un artista que ha dado de qué hablar con una canción, siempre lo he dicho, este espacio ha sido la casa, la cuna del género urbano. Que lo quieran olvidar, que un Santiago Matías que tiene dos días en esto, que fulano, no, no. no. Aquí fue la cuna del género urbano a nivel nacional. Por esta plataforma, en nuestra primera temporada de hace 20 años, desfilaron todos los eh, eh, artistas urbanos de ese momento, de la vieja escuela, como se le dice en ese idioma, y con el apoyo, cuando eran discriminados, por los mismos medios de comunicación que hoy, gracias al fruto de su trabajo, esfuerzo, se han ganado un espacio y demostraron que lo que decíamos hace 20 años, que este género iba a ser una realidad a largo plazo, hoy, 20 años después, podemos decirlo. Así que hoy eh, me honra tener aquí a un joven talento, eh, Néstor Flow, que sacó, acaba de, de sacar un nuevo tema, sin mascarilla, Néstor Flow. En otro Flo te veo, bienvenido, qué bueno tenerte aquí Gracias. Buenas, buenas Roberto, el placer es mío de dar esta primicia No habíamos dado ningún tipo de televisión, pero tú sabes que tú eres de nosotros Néstor Flo, eh, tú eres un joven eh, eh, si se A ah, ponerme cómodo, que yo estoy sí, en familia Tú eres un joven que, o sea, de tu perfil eres tipo así, bien jovial, bien chavacano, bien relax, bien relajado y comienza en los medios de comunicación, haciendo un tipo de, de sátira, un tipo de, de programa eh, bien crítico, bien fuerte. Entonces, ¿cómo se da ese híbrido? ¿Tú eras artista antes de ser comunicador? Porque nuestro flow ¿eso da como, como artista? No, no, mira yo soy un personaje urbano. O sea, yo encajo en, en entrevistas, pero de la parte urbana, como dicen. de, de, de O de sea, tú que... te especialista, eh, eh, podríamos decir... Tú eres un comunicador urbano. Sí, un comunicador urbano que, que encaja en cada punto de los barrios, el pueblo, ¿te entiendes? Que me sé manejar en algunas áreas, pero gracias a los osobrosos y gracias a Génesis, que fue quien creyó en mí para yo hacer televisión por primera vez, Sabes que tenemos un programa de 4 a 5, de lunes a viernes, aquí mismo, en el canal 10 de Telenor. Y de ahí salió lo que es la canción Sin Macarilla, porque no soy artista, sino que hicimos un coro por un reportaje que había muchas personas sin Macarilla. Mientras ponían, mientras ponían el video, yo iba haciéndole como una moda Sin Macarilla. Entonces la gente comenzó... a. Sí, Vemos imágenes ahí, ahí de, del video que se ha hecho viral, sí. precisamente porque, como decía, dentro de la chabacanería, los jocosos... Tiene un mensaje muy positivo para un segmento de la población que siempre ha discriminado. Bueno, es una realidad que en los barrios populares y las personas que consuman esta música son los que menos eh, le han, han respetado el toque de queda y el uso de la mascarilla. Pero, ¿tú vas a hacer un crossover ahora artista? Eh, sacamos por primera vez una canción y también un video y la gente le ha gustado mucho. Es posible que en un futuro... En cuanto al personaje, sigan dando otro resultado y podamos hacer algo por ahí. Hay que hablar con el hombre, tú sabes. No, pero el hombre maneja plataforma Bueno, de hecho, es encargado de la plataforma Telenor, en lo que es la parte digital. Cuéntame cómo van los views en YouTube, porque ahora las la canciones ya no se habla que está sonando en, en, en las emisoras, sino en los views que tiene en las redes sociales. No, va bien, va ¿Te bien. ¿Te gustó ahí, Génesis? Eh, ¿Eh? Va bien, el video va bien ahí en el canal de YouTube, mío netoflow Flow 56, va muy bien, la gente lo, lo ha compartido de una manera, hemos salido a nivel nacional en todos los medios tanto escrito como visual y nosotros nos sentimos agradecidos tú sabes que el barrio va a impulsar uno más como dicen. Néstor como comunicador urbano que te especializa dime la realidad frente al coronavirus al COVID-19 sobre eh, que mayormente, por ejemplo ayer vimos un alfa Acompañado de varios artistas, Santiago Matías, eh, vía al enano, a, a, ¿cómo se llama? El morenito, el enano y chiquito, eh, Chimbala, eh, entre otros, que andaban vehículos de lujo en los barrios, parece repartiendo dinero y eso. Eh, siempre ha visto una queja de que en los barrios, en los colmadones, eh, ya están haciendo fiestas en lugares privados con artistas, o sea, sin respetar, sin usar mascarilla ni nada. ¿Cuál es la realidad? Eh, es una situación, ¿Tú, tú entiendes que nosotros también hacemos el recorrido con, con la Policía Nacional, el toque del de aire del pueblo, que es el cual yo hago junto a unos compañeros. Y, ah, tú también eres reportero. Claro, sí, claro. Eh, el aire del pueblo, como le han llamado, eh, hacemos por todos los barrios. Da pena que en este país una situación tan delicada como es el COVID-19, que el que no lo ha vivido no sabe lo que es. ¿Tú entiendes? Y se, se respeta mucho. La policía está haciendo un excelente trabajo, pero a la vez con miedo, porque mientras una patrulla se mete a un barrio, le tiran piedra, le tiran botellas. Entonces, se han limitado a penetrar a los barrios en algunas ocasiones. Miedo. De sí. hecho, ¿tú estás de acuerdo con la extensión o que quiten el toque de queda? No, yo estoy de acuerdo en, en, en parte. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí... Eh, a las personas les gusta como que lo presionen ¿Entiendes? Porque Usted sabe que es una enfermedad Que ha matado a muchas personas Que nos agarró de repente, somos un país En el cual tenemos una potencia Que es el trabajo de noche Como el que vende fritura Ya se solucionó lo de comida rápida Pero ahí quedan también Las eh, la discotecas y los bares Que hay muchas personas que viven de eso Tienen que buscarle otra medida Yo creo más drástica en cuanto al toque de queda y, y el uso de la mascarilla. Sí, Néstor, para ya finalizar el tema de eh, sin mascarilla, tu tema que como tú lo acabas de decir, es tu primero, tú no te dedicas al artistaje, pero eh, en este momento eh, vemos que los artistas están haciendo estos temas, como mencionamos, para plataformas digitales, porque ya las noches nocturnas, las presentaciones, por ejemplo, ya tú has dejado de decir que eres el papá tarima, porque ya no hay tarima. Mientras tanto, de, después... Mientras tanto es sin mascarilla. Sí, sin mascarilla. Eh, eh, háblame entonces, eh, ¿esto lo está haciendo como un aporte o lo está haciendo para ver si pega y te puede dedicar a, a lo que es el altitaje ya? Eh, lo hice a nivel de un aporte para que la gente tome conciencia, como ustedes ven el vídeo es un sueño en cual mi madre, que es la que sale en el video, la Mastura, así en Instagram y tienes margarita la más la más dura, la más dura. Sí, la sí mira está muy de moda de hecho el abuelo de excúsame que te, te, te cambie el tema el abuelo de chifatule de unos 80, 81 años me parece se ha vuelto un instagram famoso eh, dando consejos y hablando y con su curiosidad e incluso lamentablemente fue diagnosticado recientemente con cáncer de páncreas cáncer dios mío que me recuerda a mi madre en paz de falleció de cáncer de páncreas muy agresivo y él ha seguido con su hija, o sea, las personas mayores. Sí, pero están mami, bien no, mami no es tan vieja, ¿no? Tú ves, mami eh, tuvo un parto a temprana edad. Ah, ok. Y no es tan vieja, parece hermana mía, pues o sabes que nosotros estamos peleados. Es increíble, ella parece... Entonces, hermana tu madre mía. sale en el video y claro, quiere más. Claro, la que eh... sale. Y los muchachos de, del sector, que siempre con un apoyo, ahí, y, lo, y los demás jóvenes que quisieron estar en el video, porque le ha gustado. El video se trata de que... Yo salgo de la casa y mi madre me bocea, como eso suele pasar. La mascarilla, yo le digo, no, yo no, tú entiendes, como un sueño para que las espero al final, todo se arregla, de ver la policía corre atrás de mí, buscándome por la mascarilla, como lo hemos vivido, y ese fue el concepto que fue creado el video. Bueno, pues entonces nosotros, eh, lo que nos queda restar es que la gente que quiera ver el video, eh, cuáles son las plataformas eh, para disfrutar el video, y si... ¿La cosa va bien? Eh, ¿Vamos a tener más canciones en estos flows. Claro, claro. En, en, está en YouTube en estos flows 5.6 y a partir de unos días estará en todas las plataformas digitales. El día 9. ¿Lanzamiento oficial? Sí. ¿YouTube, entonces, en De música. De música en todas las plataformas de música estará a partir del día 9. ¿Qué maneja toda la plataforma? ¿Lista? Eso es Mutantes Récord. ¿Cómo? Los mutantes. O sea, red, ya ¿no? una, una, una. Ah, sí. pero espérate, tú estás en serio, neto Flo. Sí. No, no, no, no me mareas. Sí, que no, pero, que no, no, no, pero no. que me maneja en cuanto a las entrevistas que voy a hacer. Sí, pero espérate, las... espérate, porque ya tú ya llevas con proyecto. Es un proyecto. Esto no improvisado, no, espérate. Sí. Está eh. está Veo tomado. que vienen vienen canciones por ahí, claro, más canciones. tú sabes que eso se va a colar, cualquier cosita. Sí, la compañía entera, porque somos varios. Ya. Sí. No, con esto te deseamos éxito Así Gracias, que hermano, me gustó mucho siempre. el tema Lo comentamos por aquí Y qué bueno que dentro del urbano Alguien saliera con esta idea eh, Con algo real y que, la, y que la gente le pueda llegar el mensaje En su código Que no es lo mismo cuando lo dice un político Un médico Que cuando lo dice en, en su propio idioma eh, ¿Cómo que dice el tema? Sin mascarilla, no te quedes Porque la gente cuando Nosotros oye sin damos rimas, Ya para eh. finalizar sin mascarilla, no te quedes sin mascarilla, que te agarran entiendes, Es la <risa> vuelta eh, ya, gracias Néstor Flor, vamos a la pausa señor director, la pausa, recuerden que a segunda hora charla, ¿no? Sí, ¿eh? ¿O sí. no, no, pero o sabes que ya yo dejé. yo soy viejo para eso <risa>